que toca hoy, desafío texto Pokémon y creo que cuando estáis viendo este vídeo, ya sabéis por qué se llama desafío texto Pokémon ¿vale? Consiste en que hagáis un programita en CPC Telera ¿vale? Tenéis que hacer una sola entrega por grupo, pero ahora tiene, tiene un truco, ahora os lo explicaré y lo que tenéis que hacer es un programa que haga esto que tenéis aquí, que es a partir de un texto, escrib escribirlo así, como se escribe en cualquier juego RPG de Game Boy. Y con él, cuando termina de escribir, pulsas una tecla para que siga. En este caso, yo he puesto el espacio, que es lo más normal. Y pulsas una tecla y sigue. ¿Sencillo? Bueno, pues, alguno dice, sencillo, será para ti. ¿No? <risa> <risa> sí, ¿no? Sencillo en no <risa> Sencillo en Bien. Esto está dividido en cinco niveles, ¿vale? Ya habéis visto cómo es, qué aspecto tiene. En Moodle lo tenéis puesto aquí, en general, desafío texto Pokémon. Y aquí en desafío texto Pokémon, además hay un texto largo con las instrucciones de cómo se hace, ¿vale? Está explicado muchas cositas. Y estos son los cinco niveles de dificultad para implementar esto. En el primer nivel solamente tenéis que hacer un programita que escriba un carácter en pantalla y para eso utilizaréis una función del firmware, que es la función txtoutput. Simplemente es una función a la que le dais un código ASCII y os escribe un carácter por pantalla. Cuando hayáis hecho eso, pasáis al nivel 2 que consiste en imprimir una cadena en pantalla acabada en cero. Y aclaro, acabada en el valor cero, no el carácter cero, ¿vale? El carácter cero en hexadecimal es 30, en decimales 48, ninguna de las dos cosas es el valor cero. ¿vale? Las cadenas son ristras de bytes en lo que cada uno de esos es un código ASCII y se usa el cero normalmente como terminador porque no es un código ASCII, básicamente, es el cero. Entonces todo lo que hay antes se entiende que es así, se van pintando hasta que se encuentra el cero. Por eso lo de una cadena acabada en cero, igual que en C, que acaban en cero. Cuando ya hayáis sido capaces de imprimir una cadena, lo que vais a hacer es añadir un retardo a la impresión de la cadena, porque la cadena la imprimís carácter a carácter. Entonces en la siguiente iteración lo que hacéis es, en vez de imprimir la cadena entera y ya está, es imprimo un carácter, me espero, imprimo otro, me espero, imprimo otro, me espero... Y es lo mismo que antes, imprimir la cadena, pero con retardo. Cuando ya hayáis hecho esto, lo siguiente es añadir la pulsación de espera. He terminado de escribir una cosa, añado un bucle de espera hasta que el usuario pulse. Cuando el usuario pulse, imprimo la siguiente cadena. ¿Sí? Y lo último es cambiar los colores y borrar la pantalla. ¿Vale? Esos son los cinco niveles. Pero hay... Una cosa que es el truquito de, ¿lo hacéis en grupo? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque veréis que aquí, en pequeñito pone, crear de 3 a 6 funciones. ¿Qué es esto de crear de tres a 6 funciones? Esto significa que cada uno de los niveles que hay aquí lo tenéis que resolver de tres a 6 veces. Es decir, tenéis que hacer entre tres y seis formas diferentes de hacer lo mismo. El reto es que hagáis de tres a seis programas para cada cosa que hagan lo mismo, pero de forma diferente. Y de forma diferente vale con que cambie una instrucción. No me vale con que cambie el nombre de una etiqueta. ¿Vale? Tiene que cambiar el programa. Tiene que ser un binario distinto. Tiene que haber instrucciones diferentes. Si cambia una, ya es diferente. Pero tenéis que hacer de 3 a 6 diferentes y por eso veréis que aquí hay unas instrucciones que dicen que cada una de esas funciones se tiene que llamar nivel subrayado x subrayado n, que sería, por ejemplo, para el nivel 1, nivel subrayado 1, subrayado 1, subrayado, 1, subrayado 2, subrayado 3, para cada una de las versiones. ¿Vale? Eso lo voy a explicar ahora para que veáis cómo se hace. Importante, todo el código que hagáis tiene que ir en esas funciones. En main, en el programa principal, en CPC telera, solamente puede haber un call y un bucle infinito. Nada más. El main lo que va a hacer es hacer un call, uno solo, que lo usaréis para probar la función que estáis haciendo ahora mismo. Entonces en el main hay un call y un, un bucle infinito. Ya está, no hay más. Os ponéis a hacer las funciones y las vais metiendo en un mismo proyecto de CPC Telera que será lo que entreguéis al final en un zip, que es lo que pone aquí abajo. Bien, aquí debajo tenéis que poner recursos e información útil y ahí están explicadas las funciones del firmware. Que como sabéis, una función no es más que una ristra de instrucciones en código máquina, que empiezan en un punto en la memoria. De modo que la forma de ejecutar una función es simplemente saltar a esa posición de memoria. ¿Vale? O sea, una función son instrucciones que están, por ejemplo, como dice aquí, en la posición bc38, setBorder. Pues saltamos a bc38 y ese es el código de setBorder. Antes de saltar, aquí pone las cosas como los valores de entrada y los valores de salida, es decir, qué es lo que espera setBorder, que le demos como dato y cómo se lo vamos a dar para cambiar el borde. Es lo que pone ahí. ¿Cómo saltamos a una función para que la función cuando termine vuelva a nuestro código? ¿Cómo se hace eso? call con call, correcto, call y si lo dices en código máquina CD. ¿Vale? Con call. Que de hecho está por aquí arriba. ¿Vale? Así que si queréis saltar a cualquier función del firmware, si estoy quiero cambiar el modo, setMode es 0xBC0E. Pues call 0xBC0E, a un call a esa dirección de memoria.